Estás por ver, cinco razones que deberías considerar, para comenzar a tocar un instrumento musical, y por ende, ser super duper cool, jajaja. Ja, ja. ¡Ey! ¿Qué hubo? Soy Cuqueto, se bienvenido al canal. A continuación te voy a compartir algunos datos interesantes por los que deberías comenzar a considerar el empezar a tocar un instrumento musical. Cabe destacar que la información de este video está basada en algunos aspectos de la página web argentina TM.com. En la descripción de este video contarán con un enlace para acceder al artículo y poderlo leer de una manera más detallada y precisa si así lo desean. Sin más, vámonos directamente con mi punto número uno, que se relaciona con el aprendizaje y la constancia que el aprender a tocar un instrumento musical puede influir en nosotros. Sabemos que los conocimientos no llegan de la noche a la mañana y que sin duda cualquier objetivo, por muy difícil que este sea, necesita una gran tenacidad, perseverancia y muchísimo esfuerzo en general, por lo que como es evidente, el practicar y practicar durante días para lograr tocar un instrumento musical genera en nosotros habilidades como la rectitud, la tenacidad y la responsabilidad. El punto 2 se centra la sensibilidad artística de la que nos vemos rodeados con esta práctica. Esto gracias a que la música permite despertar y estimular diferentes emociones y sensaciones en el ser humano. Es por esta razón que tu estado de ánimo varía dependiendo de la música que escuchas y también por la que el aprender a tocar un instrumento musical desarrolla en nosotros una mayor sensibilidad hacia el arte y nos permite conocernos y expresarnos de una mejor manera. El aprendizaje constante es una de las cosas más positivas y geniales que el aprender a tocar un instrumento puede dejar en nosotros. Existen muchos conocimientos que se desarrollan poco a poco en nuestras vidas como lo son la capacidad de análisis, el potenciar nuestra imaginación y la memoria y generar habilidades como la concentración. Además también podemos obtener otro tipo de cuestiones como la coordinación, la independencia de manos, motricidad, velocidad y tono muscular y todo esto gracias a que la mayor parte de los instrumentos requieren una buena coordinación psicomotriz. Es todo un hecho que el tocar un instrumento musical te relaja, ya que este te obliga a centrar tu atención en el aquí y el ahora, por lo que sin duda ayuda a calmar la ansiedad y el estrés. Además que también implica hacer algo de actividad física, que aunque muy leve es igual de beneficiosa. Por otro lado, se suele creer que también aporta nuestro propio bienestar, no solo físico, sino mental. Finalmente, y como es obvio, potencia tu imaginación. Y es que piénsalo de esta manera, existen miles de posibilidades al hacer música, las combinaciones entre acordes y melodías son infinitas y esto se ve plasmado en grandes talentos a lo largo de la historia, cada uno con un estilo propio y diferente entre sí. Y es por esta misma razón que el tocar un instrumento musical libera tu mente y da rienda suelta a la creatividad y la imaginación. Y bueno, ya sin más los dejo con la canción del día respecto a el por qué deberías tocar un instrumento musical, que se titula Los Instrumentos Son Pura Arte. Instrumentos musicales son, sin duda, algo muy cool. Nada en esta vida te hará disfrutar Más que un instrumento tu poder tocar la vida se resume en notas musicales Pues trae mucha alegría y a veces mil señales Que podrás entender cuando tengas el poder De encontrar en cada cosa un ritmo para componer Tendrás siempre acordes de menores a mayores Mil ideas, melodías a usar en tus canciones No hay que discutir sobre si hay talento o no Si te gusta solo hazlo y no des ni una explicación Si lo que buscas es un instrumento Experimenta y visualiza ya que hay más de una opción Está el tambor, la guitarra, el el, ukulele, el violín, el teclado, el piano y el trombón, el bombo, saxofón, la tuba y el bongo, la trompeta, batería, clarineta y el fagot, las claves, los cocos, paiván, castañuelas, marimba, balafón, el xilófono, el cajón, el bajo, campana, cascabeles, cariñón, maracas, matraca, la flota y el kazú. Y eso es solo una mínima parte, todos los instrumentos son pura arte Y si osas adentrarte y aventurarte, tú también lo serás Tú también lo serás Tú podrás disfrutar la sensación de tocar una canción Y vibrar junto al ritmo que te llena de pasión Pues tú también lo serás Tú también lo serás y podrás disfrutar esa dulce sensación de tocar una canción acompañado de tu instrumento. Instrumentos musicales, algo sin duda épico. Y bueno, si me estás escuchando en este preciso momento, déjame decirte que es todo. Espero de corazón el video te gustara, porque honestamente a mí me encantó. Vale, bye.